Mi nombre es María Gladys Cereta, soy decana de la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República Uruguay. Eh, comparto con ustedes algunos lineamientos generales sobre nuestra Facultad de Información y Comunicación. Eh, la Facultad fue creada en el año 2013 eh, por resolución de nuestro Consejo Directivo Central y tiene la particularidad de estar conformada en su base por dos servicios preexistentes a la universidad, la Escuela Universitaria de Bibliotecología y Ciencias Afines y la Licenciatura en Comunicación. Actualmente se dictan tres carreras de grado. Las licenciaturas en arqueología, en bibliotecología y en comunicación. Eh, tenemos aproximadamente un total de 1.500 ingresos de nuevos estudiantes cada año y unos 4.500 estudiantes activos en toda la facultad. Respecto a carreras de posgrado, eh, estamos dictando dos posgrados: una maestría en Información y Comunicación y el otro es una especialización y maestría en eh, patrimonio documental, historia y gestión. Eh, en el entorno de los 80 estudiantes activos eh, tenemos en esos dos posgrados. Eh, nuestra facultad cuenta con aproximadamente 200 docentes, que son en su mayoría recursos humanos del área de la información y la comunicación, eh, con un número significativo, un porcentaje significativo de mujeres, el 50 y, 3% de los docentes este, son del sexo femenino. Eh, la facultad eh, ha tenido un proceso de desarrollo y de construcción institucional a nivel académico muy importante y se nota una eh, consolidación de las líneas de investigación y de la producción científica eh, en estos últimos años. Eh, respecto a... A otras actividades que tiene la facultad en su relacionamiento con el medio o en el relacionamiento a nivel de otras universidades otras instituciones este, de educación superior eh, a nivel nacional e internacional eh, destacamos que nuestra facultad eh, tiene un extenso eh, bagaje de convenios con distintas áreas del conocimiento y a su vez eh, también tenemos un espacio de diálogo con la sociedad que se construye a través de lo que es el alojamiento en nuestra facultad de una radio universitaria que eh, conocida como la Unirradio. Eh, en ese contexto entonces, eh, nuestra facultad se ha venido desarrollando y construyendo colectivamente, siempre con, un, con la premisa de que es una facultad que se aboca a, al estudio de, do, de dos temas eh, o de dos áreas de conocimiento eh, sumamente amplias, como son la información y la comunicación, eh, y lo hace con una vocación natural desde sus inicios del de abordaje interdisciplinario de cada una de esas áreas. Eh, nuestra facultad eh, cuenta con un vínculo constante con otras eh, espacios universitarios en la Universidad de la República tanto y también a nivel nacio, eh, internacional y regional eh, y destacamos particularmente que desde la conformación de la facultad este, tenemos asociadas unidades académicas eh, que hacen justamente a esa construcción y abordaje de los temas de la información en la comunicación desde el punto de vista interdisciplinar. Así, por ejemplo, este eh, es lo, el abordaje de esos temas se hace también en forma conjunta con el área de la ingeniería, eh, se hace en forma conjunta con el área de los archivos, eh, con el área de, de las tecnologías, que es una, una temática de relevancia en todo lo que tiene que ver con información y comunicación. Para nuestra Facultad de Información y Comunicación, eh, como les decía en un principio, una facultad de de reciente creación en la Universidad de la República. Este año vamos a cumplir ocho años en el mes de octubre. Eh, es sumamente relevante y valioso poder integrarnos a una institución de larga trayectoria académica como lo es Claxo. Eh, sinceramente, eh, nuestra facultad se ha conformado desde el inicio... Eh, teniendo como horizonte y como perfil particular todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento de la investigación y especialmente buscando aquellos vínculos de la investigación eh, en información y comunicación. Eh, entonces esperamos que realmente eh, sea un espacio que nos permita seguir consolidando eh, vínculos académicos y también desarrollos académicos en general.